¡A compitruenos! Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. y sí chicos ya lo digo compitruenas <coughs> ¿Por qué no digo compitruenas? Porque mi novia ha dicho que, que, que eso está mal dicho, que está mal formado, es que ella es filóloga, sabe de, de lo que es la lengua y, y me ha echado la bronca. Así que chicos, yo ya eh, tengo que mantenerme ahí en, en las reglas de la lengua. Como veis chicos, estamos en medio de un combatazo, bueno, en medio no, al principio, que el capítulo anterior se quedó ahí con este combate sorpresa que no nos esperábamos contra un C. Willows y un Heliolisk. Me pongo los cascos y vamos a darle caña. A ver... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo dejamos? Pues eh, básicamente así, eh, con Moye y Nabo ¿Cómo está el resto del equipo? Vale, bien, bien, bien Ya no me acordaba, tío, he tenido que dejar él este cargando para el Joy-Con Que se quedó sin batería, si no lo habéis visto, id a verlo porque fue un capitulazo ¿Dos capturazas? Una de ellas me, me, me flipa, pero me flipa De momento tenemos buen equipo, pero una de ellas va a venirse al team, pero vamos A ver, Eliolisk, Eliolisk y Zewillus Ciguitos no es ningún problema teniendo este equipo, pero Eliolis puede que sí. Así que vamos a cambiar a Castillo. Buah, buah, espérate. Jugada del sueño, jugada del sueño. Cara Antonia a y metemos a Castillo. Dime que funciona esto, por favor. Por favor. Y que no me haga eléctrico a ah, Moya, por favor. Vamos ahí, Castillo poderoso. Látigo de... Tiene látigo. Claro que sí, Eliolis, tú haz látigo todo lo que quieras. Y Willows, disfruta de este Calantoña con un. con un lacito. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira por cuatro. Pum, pum, pum, pum. ¡Pum! Claro que sí. ciwillows para su casa y Eliolis un poquito más de lo mismo. Ahora podemos cambiar. Navo sube 26. ¿Estoy subiendo mucho de nivel o me lo parece a mí? No sé qué, qué, qué está pasando, pero estoy como por encima, ¿no? Psicorrayo... Y cara Antonia, yo creo que. Yo creo que ese liolisk no va a ser gran cosa. Impact trueno. Vale, vale, vale. Moya, Moya, perfecto. ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡Cara Antonio, Y con esto, y el psico rayo debería palmar, claro que sí. ¡Buah! Capítulo que empieza frenético, eh. Empieza brutal con un combatazo. Nunca me había pasado esto de empezar un capítulo en mitad de un combate y ha sido muy epicardo. Moya sube, Ghost sube. Sí, claro, no, si subís todos. Por cierto, ayer evolucionó tanto Togepi, que lo habéis visto ahora mismo, como Ghost, el Tranquil, así que... Brutalitic. Vale, a tu casa, crack. Ahora nos dan la bici, en teoría, y después podemos conseguir ese Pokémon que nos regalan, chicos. Hoy nos regalan un Pokémon y creo que es random, así que vamos a la guardería, donde en teoría me está saliendo una rima preciosa. Es un, bueno, esto es un Toxel, ¿vale? Pero obviamente no me van a dar un Toxel. Creo que no me dan un Toxel. ¡Hola! Ha sido un Toxel, un Toxel. Me encontré un huevo, lo llevé conmigo. ¿Cuesta es un Toxel? Un Toxel, por favor, dame este Toxel. ¿Es un Toxel? Creo que no, ¿eh? Creo que no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un Meltan! Vale, un Toxel no le habría hecho ascos. Pero un Meltan. ¡Un Meltan! Hombre, claro que le quiero poner un mote, por supuestérrimo. Vale, el mote de este Meltan. Se lo va a llevar Jueves de Cañas. <coughs> Os preguntaréis, ¿por qué Jueves de Cañas? Porque Jueves de Cañas, eh, que ya no serán Jueves de Cañas, porque estamos eh, en COVID, pero bueno. Eh, los Jueves unos amigos solían quedar y me, y me veían, eh, me veían, no sé por qué me veían, y me dijeron, ponle un mote a un Pokémon que sea Jueves de Cañas. Y yo, bueno, pues, pues Jueves de Cañas, a tomar por saco. Lo pongo con no, lo pongo junto, o separado. ¿Junto? Te, te pongo en espacio. Vamos a poner espacio. <risa> jueves de... Por favor, qué bueno esto, ¿eh? jueves de cañas Y ya estaría, espera, ah, vale, digo Igual no hay eñe, sí, sí hay eñe, esto No entra No entra, chicos Pues, eh Jueves Jueves cañas Jueves cañas, ¿vale? Es que no, no, no puedo hacer Otra cosa, porque jue... todo junto tampoco entraba Entonces, jueves Cañas Ya está, perfecto, añadirlo a mi equipo Uf, un Meltan, eh pues no sé qué prefiero, si ¿sí Meltan o el que capturamos ayer, que no voy a decir cuál es de momento. Voy a mandarlo al PC, ¿vale? Porque no sé qué... Lleva una pila. Lleva una pila. Va por pilas, chicos. Eh, a, la Hasta... a, la... a la batería. A la batería. A la bolsa, por favor. Vale, hemos recibido un, un Meltan Brutalitic. Y me da 5 caramelos de experiencia. Esto es porque Toxel no aprende casi ningún ataque al principio. Y dice, bueno, pues para ayudar a este chico a que lo levele, ahí lo llevas. Vale, pues... Eh, pues, pues vámonos, ¿no? Ahora aquí hay combates, creo, en este... ¡Wow! ¡Wow! Plumamente. Increíble, maravilloso. Seguimos por el... Mira qué guapo, tío. Las vistas están guapas, ¿eh? Podría estar mejor. No hay que negar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Combate? Ah, vale, vale, vale. Uh, uh, uh, uh. Vale, infarto, mini infarto, chicos. Mini infarto. Eh... No he curado. No he curado. ¿Curo? Sí, vamos a ir a curar. Vamos a ir a curar porque este combate es de 6 Pokémon y es poca broma. Así que voy a curar. Y ahora le damos caña, chicos. Vale, estaba por aquí, estaba por aquí, estaba por aquí. Estaba por aquí. Aquí está, vale. Eh... Pokémon, Vale, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, chicos? Vamos a pensar un poco, ¿vale? Ghost y Castillo se están quedando un poco atrás No entiendo muy bien por qué Vamos a usar a Castillo Va a entrar así de primeras Y Ghost yo creo que también Vamos a probar a Ghost Que no lo hemos usado todavía Y creo que aquí puede hacer un, un papel interesante Aquí a, de apertura, básicamente ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hola, señor! ¿Qué pasa, Javix? Ahora que los dos somos aspirantes Con la medalla planta Es hora de entrenar Como si no hubiera un mañana ¡Compitruenos! ¡Combatazo contra Javix! Que va a tener 6 Pokémon, si no me equivoco ¡Sí! ¡Cuidado! Sinx. ¡Vale! ¡Oh, Morgrem galardo! Eh, cuidado, eh Cuidadito Veamos cómo se gastan dos entrenadores con una medalla de gimnasio Pues a ver, ese Morgrem me da miedo Sinx no tanto ¡Ay, nivel 24! Y tiene intimidación Bueno, no pasa nada porque somos tipo Eléctrico-psíquico, pero él es fantasma Estamos empezando un poco mal, eh Voy a ir con Moya No Eric, Eric Aquí entra Eric Y creo que por aquí podemos hacer Brillo mágico Morgrem es muy eficaz contra Morglem. Y soy, es atacante especial, por tanto yo creo que Este brillo mágico le va a hacer pupita Cuidado con el tipo eléctrico, ¿vale? El tipo eléctrico me puede doler Brillo mágico, soy el más rápido, estupendo Tranquil, revienta ¿Qué ha pasado? Garra hombría O sea que no es tipo hada ese Morgrem Me he quedado loco, chispa Ay, ay, ay, ay, Uf. El infartito El infartito ha estado ahí, ¿vale, chicos? Es cierto que entre el volador Volador, agua y agua Soy muy débil al tipo eléctrico y no queremos eso Así que, chicos, creo que voy a tener que meter ya Algún tipo acero O, o al tipo tierra, tengo que hacerlo 100% Bueno, 200% Brillo mágico, otra vez no, no, no, que cambio. Ay, que me he equivocado. Soy imbécil. Vale. Eric, tú luchas. Tú vas a hacerle buena baza a este crack. Y tú vas a irte y entra castillo. Sí, me la estoy jugando, lo sé. Pero no creo que haga nada tipo siniestro o fantasma. A un tipo volador hada, ¿vale? Así que. Pero no creo que haga nada tipo siniestro o fantasma a un tipo volador hada, ¿vale? Entra castillo aquí troleando ese. baiteando ese tipo eléctrico. Garra um ¡No! ¡No! Increíble Increíble Increíble Increíble Pero increíble Digo, no creo que haga nada Me cago en mi vida Castillo has durado poco, tío La verdad, o sea Era el único que me servía Contra el tipo eléctrico ahora mismo Voy con Pablo, chicos se acabó la tontería. Necesito protección. Necesito protección. Cuidado, ¿eh? Sabía yo que esto no me iba a gustar. Yo sabía que esto no me iba a gustar. Vale, vamos a hacer buena baza a Shinx. Y sombra Bill para ser más rápidos que ese Morgrem. No, espérate, espérate, espérate, espérate. Golpe bajo. Golpe bajo va con prioridad también, ¿no? Creo que golpe bajo <tose> es mejor. Vale. Su no me lo puedo creer. Golpe bajo no va a acertar, ¿no? Porque no ha atacado. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ha fallado. La madre. Vale, Muere perfecto. Con eso me vale. Golpe crítico, grande. Grande ese golpe crítico. Disfrútalos, Javix. Disfrútalo. Javix nos acaba de reventar. Nos acaba de reventar a... A nuestra forma Galar Castillo, tío. No me lo creo. Sabía yo, es que sabía que algo tenía que pasar ah. Trappings Galar. Es verdad que vimos un, un vibraba. Este es el Trappings. Eh. Uf. vale. Vale, vale, vale, vamos a ver, vamos a ver. Pensemos, pensemos, pensemos. Bueno, cuidado con Morgren, ¿vale? Que tiene garra umbría Hay que quitar a Pablo aquí. Viene Moya. Moya ya puede entrar tranquilamente, chicos. Ese garra umbría ha pegado muy duro, ¿eh? Muy duro. Qué horror, tío, qué horror. Y tiene super poción, qué cerdo. Beso drenaje. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, que tiene beso drenaje. Okay, ok, ok, ok, ok, ok. Perfecto, perfecto, lo aguantamos. ¿Por qué tiene beso drenaje si no es tipo. Hada? Ahí está el buena baza. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Ya está, ya está. Este ya, ya, ya, ya muerto, chicos. está ya muerto. ¡Ese también tiene garra umbría? ¿Pero qué es esto? Es tipo fantasma, entonces, entiendo, ¿no? Vale, buena baza. Y... Acuacola. ¿Será tierra también? Beso de drenaje, ok. No me va a matar. Ni con un garra umbría... De... No me lo puedo creer, crítico, tío. No me lo puedo creer, crítico. Que no me ataque el Trappings o que muera el Trappings, por favor, por favor, por favor. Aquacola, que no me ataque, que no me ataque, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, mátalo. Sí, lo matas, lo matas, lo matas. Trappings, Trappings, no me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques a Eric, por favor. Por favor. Por favor. Vale. Vale. Dios, estoy sudando en este combate. Estoy sudando en este combate. Lo que no he en mi vida, Julio. Lo que no he en mi vida. Vale, Miltank. Ok. Ok. Ok. Yo voy a meter a Pablo aquí porque Miltank es tipo normal. Entonces puede... Tiene eso... No, tiene arena trampa, tío. Tiene arena trampa, tío. Pues tengo que usar poción, entonces. Se acaba la tontería. Super poti. Para Eric. Y Moya, me vas a comer... Digo, vas a matar a Trappings. super poción! ¡Qué combate, tío! ¡Qué maldito combate! Y tan maldito. Golpe de cabeza de Milton. Vale, hubiera sido muy buen cambio lo que yo quería hacer. Hubiera sido muy buen... ¿Por qué está confuso? ¿Qué ha pasado para que esté confuso? ¿No me... Algo no me he enterado. ¿Por qué, ¿Por qué está confuso? Da igual, da igual, ignorémoslo Ha acertado, lo ha matado, perfecto, Cambia. hay que cambiar Ahora sí, ahora sí Bonsly Hay el Bonsley a cero este Hay el Bonsly como eh, dorado este, vale Bonsly Galar Pablo Aquí Pablo, chicos, no pasa nada Y... Aquacola A Miltank Creo que sí, Miltank es el problema Está a nivel 27, chicos Aquí puede, puede haber dolor y sufrimiento con ese mil tank. Dime que has hecho golpe de cabeza, dime que lo fallas. ¡Vamos! ¡Disfruta la fruta! Ok, Moya, mátalo. Coca-Cola. quítale mucha vida al menos. Va. ¿Tú qué, ¿Qué es un tanque o qué coño es eso? Ojos llorosos. Ay, ay, ay, ay. ¿Me baja o okay? qué? ¿Qué me bajas? El ataque, bueno. Y ataque especial, vale. Vamos a ver. Hidropulso de canteo. Y Moya. Vamos a meter a Nabo aquí Vamos a meter a Nabo Sí, sí, sí, sí Me convence Me convence, chicos Me convence Podemos empezar a hacer bostecitos Tocar los huevos Gota vital Tal y cual Golpe de cabeza, ¿vale? Bien Nabo, Nabo aguanta Hidropulso A ver cuánto le quita Porque creo que debe ser más defensivo físico que especial Es que aguanta muy bien Vale, bien, bien, bien Ojos llorosos ahí Perfecto, perfecto Este va a ser suport totalmente Vamos a empezar con Gota vital Mientras tiramos hidropulsos aquí, ¿vale? Venga eh... Cota vital Podría hacerle encanto incluso Mmm... Sí, vamos a hacer encanto Creo que es más inteligente Soy más rápido seguramente Que ese miltank <risa> No Respuesta <risa> Spoiler No Rizo defensa Me da igual Te estoy atacando por especial Hidropulso Disfrútalo Ahí te lo llevas Gózalo Ahí está Para tu body Encanto por si decides atacarme otra vez Que espero que no, hermano Porque vas a morir del siguiente hidropulso Aunque es rapidísimo, eh Vale, Ay, no, de verdad que no me da la vida, ¿eh? O sea, estoy sufriendo. O sea, yo es que sufro con este juego, tío. ¿Por qué tengo que sufrir con este juego? ¿Alguien me lo explica? Madre mía, y le queda otro, eh. Y le queda otro. Tiene garra metal, ese Bonsley, pisotón. Vale, me quita poco, menos mal que le hemos hecho el, el encanto. Y Milton. ¡Ay, no muere! ¡Ay, que no muere! Garra metal, vale, bien, bien, bien, bien. Mm, sombra Bill no le va a hacer nada, golpe bajo no porque si tira el rizo defensa me da por saco. Mm, hidropulso y Aquacola, venga, vamos allá. Rizo, vale bien menos mal menos mal. Casi la liamos chicos metiendo ahí un un golpe bajo. Hidropulzaco. Hasta luego mil tank disfruta o sea de verdad. Pa tu casa, pa tu casa. Me has tocado bastante los huevos ya. Y sube todo Dios de nivel, claro, tú verás. Un Miltank eh, poderoso como el que más. Pues claro. Y a Coco... Espérate, ¿a qué nivel? Ahí le mao que no he comprobado a qué nivel está el, el siguiente. Eh. Garra Metal. Perfecto, y lo falla, estupendo. Tentacle. Vale, Tentacle. No me da miedo. Tengo Infortunio, de hecho. Voy a hacer Infortunio a Bonsley, que es el que más me está dando problemas. Y bote para Tentacle. Así ganamos turnos de... De estar desaparecidos ¿sabéis lo que quiero decir? De Volando voy y Bonsley se va. Perfecto. Adiós Bonsley. Disfruta. Hasta luego. Dios, sube a nivel todo el Peter. Cuidado porque no sé a qué nivel está eh, hut, hut, la señorita hut Vale, burbuja. Mira, este no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer, o sea, que olvídate. Bote. Y creo que con el bote más el infortunio, este tentacle ya se muere. Nivel 24. Y nos podemos poner a descansar. Ahí está, infortunio. ¿Más de la mitad? ¡Vamos! ¡Sí! Y el bote termina con él. Dime que sí. Rayo burbuja. Y más rápido. Me vas a quitar nada, tío. Me vas a quitar nada, tío. ¡Me vas a quitar nada, tío! ¡Botecito para tu casita! ¡Vamos! ¡GG! GG, chicos. No hemos perdido nada más que a un Pokémon. Castillo, que está ahí a punto de subir de nivel pobre. Se quedó a las puertas del nivel 24. Y no llegó a ser un Gardevoir. No he llegado a ser un war Me da pena porque es una forma galar Y me hubiera molado que vierais Vale, evolucionaremos si no en un momento no os, preocupéis. Ah, no os preocupéis Ya lo veréis si jugáis la ROM Por eso ni os rayéis Y me da un revivir me, me da un revivir Pero serás cerdo Serás cerdo que no puedo usar un revivir Venga, nos espera, señorita Jut Jut líder de gimnasio de tipo agua Vale, pues ahora vamos Tú tranquilo, bebé Y ya está ¡Qué combatazo, hermanos! Pero combatazo... ¡Pau! De locos. Vale, pues ya sabéis, chicos, lo que viene ahora, ¿no? Espero, espero que lo sepáis. ¿No bolsa? No bolsa, ¿no? ¿Qué hago? Vamos a la caja de los muertos, señorito Castillo. Lo siento mucho. Has vivido. Y has morido. Sé que nos se dice morido, pero guarda igual. Eh, ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a ver qué tal nos ha salido Alfa y Jueves de Cañas. A ver, Alfita Alfita Eh... Bueno, un ataque especial Yo me retiro O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo puede salir? moldes? lo que tú quieras Pero bueno, un ataque especial Me puede salir una naturaleza buena, por favor Es que yo flipo, tío A ver, lo voy a meter en el equipo Porque puede ser clave Pero... Joder un tipo tierra lo necesitamos. Y este, Me... por favor, jueves de cañas. Jueves de cañas, dime que eres bueno. Vamos. Manu, no. ¡Pobale! ¡Pobale! Eh... No sé qué hacer, chicos. Tenemos mucha debilidad al agua. Octavio también nos da esa... esa... Esa facilidad a defendernos del agua con el tierra, ¿vale? Del eléctrico, perdón. Tenemos Ghost, Nabo, Moya y Pablo, ¿eh? Mucha debilidad tierra. Vamos a quitar a Ghost, chicos. Me sale mal, porque ha estado aquí dos días. Pero Ghost, tengo a Nabo, tengo a Moya, que son más o menos top. De hecho, es que Nabo... Sí, Nabo es interesante, es muy support. Mm... Venga, vamos a meter a Jueves de caña, es Malo en ataque, tío. Es que qué mala suerte estoy teniendo en esta serie, ¿eh? Es brutal. Pero... ¡Nivel 1! Olvídate, loco. Olvídate. Bueno, a ver. Podemos eh, usar los caramelos que nos han regalado. Nos han regalado aquí unos caramelos preciosos y maravillosos. ¿Dónde están? Están por aquí, ¿eh? No te olvides. Caramelo raro tenemos uno. Me han regalado caramelos. Esto era. Vamos a darle los 5 a este. 1, 2, 3, 4, 5. A ver cuánto sube. Por curiosidad. ¡Pau! ¡Pau! ¡Pau! ¡Pau! ¡Pau! ¡Pau! ¡Pau! Y requete Pao eh... No, lo siento Lo siento, no, no A este nivel no, te... no me interesas A este nivel no me interesas, jueves de caña Yo, yo te quiero, ¿vale? Yo te quiero, pero con malo un ataque y a nivel 7, aquí te quedas Pues Octavio Octavio yo creo que va a ser, eh O Ezequiel Es que Ezequiel, tío, no va a evolucionar Octavio, tío Octavio, te has ganado otro puesto ¡Tres de agua! ¡Tres de agua! Me da igual, me da igual que soy un crack, un mastodonte, un fiera, un tifón, un, un... ¡Oh! pluma bella, es que soy muy bello. Y claro, a mí pues me dan plumas bellas. Mi belleza no tiene parangón. No sé qué significa parangón, pero me da igual. Aquí hay otra pluma. Aguante, es que soy un es que soy un fiera, soy un mastodonte tengo una defensa de Hello there. <risa> La Dancing Queen, chicos. La bailarina. Me descojono. Ay, que Estoy llorando de la risa, tío. Ya está, chicos. Con esto hay un bizcocho. Mañana, líder de gimnasio. No estoy preparado. No estoy pre Mañana, Mañana combate contra la señorita Jut. Jutjut, id a decirle, por favor, que se porte bien conmigo, eh. Que no quiero trabajar. No quiero más baja, chicos. Compituenos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like de Compitueno, apretar ese botón como si no hubiera un mañana F por nuestra pérdida de hoy y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loki. ¡Chao! ¡Chao!